Vamos a llamar eh, en vivo a uno un amigo y colaborador que fue quien entrevistó a los Foque Music esta mañana y nos va a hablar un poquito más sobre lo que está sucediendo con el programa de Jochi Santos. Queremos saber si va a seguir, si vuelve el próximo domingo, qué es lo que está sucediendo. Nuestro amigo José Peguero. Eh, Roberto Neri me dirá en, en el momento que se conecte. Vamos al aire con, con José. Ok, José, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, hermano? Bien, hermano. Aquí estamos eh, viendo desde tu portal que temprano en la mañana pusiste una entrevista con Santiago Matías Foque donde hablaba sobre el programa de Jochi Santos. También se anda formulando una nota de voz del Pachá, donde él recomienda a, a Jochi Santos que, que se retire y que le va a dar una hora. ¿Qué tú puedes decirnos sobre eso y cómo tú ves los ánimos luego de lo que pasó anoche en Telemicro? No, no lo no estoy oyendo bien, eh. no puedo darle una respuesta, pero no lo estoy escuchando. Ok, me eh, van a llamar más. Ok, retorno a José Peguero, me avisan. Ok, me escucha José. Ok, eh, te decía que subiste una entrevista de Santiago Matías hablando sobre el caso de Hochi Santos Y también se anda rumorando una nota de voz de El Pachá donde él les dice que le va a hacer una hora a, a Jochi Santos Todo lo que ha pasado sobre Hochi, más que tú fuiste que me entrevistaste a Villalobos Y fuiste el primero en, en anunciarlo, lo que pensaba Villalobos como jefe de producción Y anoche todo el mundo se quedó esperando el programa de Hochi Santos ¿Qué tú puedes decir sobre eso? Bueno, yo lo que te puedo decir en relación a ese tema es que Mochi Santo en este momento y su equipo deben estar reunidos eh, buscando la manera de encontrar una solución a esta, a esta situación. Y entonces, en esa, en esa posible solución debe estar en salir del canal porque no se ha respetado... El horario establecido en que él debía salir al aire, primero se dijo que era a las 10 de la noche, después a las 11 y media, después entonces se dijo que, que, que después que era a las 11, después que era a las 10 y media, ya vimos la semana pasada que arrancó cuando se acabó una película y que había una orden de no interrumpir la película, hasta que esa película no acabara, él no salía al aire, o sea que... Hay un descontrol en ese sentido y según yo tengo entendido, él estaba negociando ya con otros canales de televisión, específicamente con con el canal 9, Color Visión, en el que estaba el que él tomaste una decisión hace unos meses y aparentemente luego de esta circunstancia va a tener que, que ubicarse en el canal y de estar sentado a la mesa de las negociaciones con, con Domingo Bermúdez. Eh, José, una pregunta. ¿Has tratado de comunicarte con el equipo de Hochi o con el mismo Hochi? ¿Sabes si Hochi se siente cómodo con el trato que se le está dando en Telemicro, con el trato que le ha dado Villalobos? ¿Crees que cómo se siente Hochi ¿Cómo? ahora mismo? <risa> bueno, no sé. Tú sabes, ellos son muy diplomáticos en el sentido de que hombre está buscando la vuelta a las informaciones de que es algo que ellos tenían planificado, irse los fines de semana lo cual, lo, hacia, hacia el domingo de la noche, lo cual no es cierto. Simplemente el canal le pidió el horario para colocar allí películas y una agencia publicitaria le indicó que sería más rentable en ese horario colocar eh, esa clase de contenido a tener a Hoche ahí ocupando ese espacio y se tomó la decisión. No es algo que él haya planificado de irse eh, para, como él dijo, a su seguir. Para el para él se los fines de semana en la noche, los domingos en la noche. Ante esa circunstancia, que no se ha adaptado la parte del horario ya, lo que yo entiendo es que él tiene mucho para ofrecer, es una persona que tiene un legado interminable de aportes a la comunicación en la República Dominicana, y no importa dónde él vaya, no importa la plataforma en donde él se encuentra, mejor de sí, esto es como en ese sentido. Bueno. Ok, eh, José, muchísimas gracias. Eh, estuvimos conversando con José Peguero, dueño del portal en segundos.net. Pueden suscribirse a su canal de YouTube donde tiene una entrevista que habla junto con Santiago Matiga sobre el tema. Y así, y gracias José, por mantenernos informados y decirnos todo lo que está sucediendo en la, en la capital de nuestro país. Bueno, vamos a la comercial y vamos a seguir manteniendo lo de las redes sociales en el segundo bloque.